Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la vida.